Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar siguiendo a San Ignacio de Loyola en una forma de orar que es el examen ignaciano. Ya lo hemos hecho algunas veces en el canal y en esta ocasión vamos a guiar un examen de la semana anterior enfocándonos en cómo Dios nos ha estado acompañando y cómo Dios ha estado colaborando con nosotros, cómo Dios nos ha estado invitando a colaborar con Él y cómo Dios ha estado colaborando con otros para encontrarnos. Así que es un gusto eh, poder orar con ustedes y bienvenidos. Bienvenidos, vamos a comenzar, poniéndonos en la presencia de Dios. Ayuda a veces cambiar de posición, a mí me gusta ponerme de pie y luego volverme a sentar. Y si quiere hacerlo usted, me acompaña. Comenzamos. En el nombre del Padre. Y nos reconocimos mirados por el Padre. Del Hijo, nos reconocemos en su presencia. Y del Espíritu Santo. Y nos permitimos sentir el abrazo de Dios. Desde nuestro bautismo hasta nuestro presente. Y así en la presencia de Dios... Continuamos preparando nuestro cuerpo para la oración. Vamos a comenzar tomando conciencia de todo nuestro ser y respirando profundo. vamos a tomar unos momentos para relajar todo nuestro cuerpo comenzamos con nuestro rostro hacemos cara de pasita, juntamos todos los músculos del rostro hacia el centro Y relajamos. Ahora hacemos la sonrisa más grande posible. Y relajamos. Vamos a continuar todo nuestro cuerpo, del cuello. Hacia arriba, hacia abajo. Los hombros. Nos juntamos caen a la cuenta de tres una, dos, tres nuevamente juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen una, dos y tres finalmente juntamos los hombros por tercera vez a la cuenta de tres, una, dos y tres, caen. Y si juntamos el pecho, relajamos. La espalda, relajamos. Las piernas, los glúteos, tensamos, relajamos. Las pantorrillas, tensamos, relajamos. La planta de los pies, cerramos, si fuera una mano o los pies, sentimos todos esos músculos, relajamos. Levantamos hacia arriba, pensamos, relajamos. Y finalmente levantamos los pies de puntitas, sentimos los músculos frente a las pantorrillas y relajamos. Le dimos a Dios la gracia de revisar nuestra semana, ver como por el espejo retrovisor a los dones que Dios ha tenido por ahí para darnos, Especialmente por la gracia para ver Cómo es que Dios Se ha estado interesando por nosotros Cómo es que Dios nos ha estado invitando A atraer el reino de los cielos Aquí en la tierra En las cosas pequeñas Viviendo en el amor Viviendo en la verdad encontrándonos con los demás y como Dios ha estado con nosotros por medio de los demás dándosenos amándonos encontrándonos tomamos unos momentos para revisar qué pasó en la semana anterior Realizamos tres eventos grandes o algún detalle que podamos recordar que ha sido lo importante de la semana pasada. De eso para encontrarme, porque te me das, pude detenerme en esta semana. Saborear algo que disfruté esta semana y cómo Dios estaba utilizando eso para encontrarme. cosas de esta semana me imagino a Cristo al lado mío que me sonríe que me abraza y que me dice hemos caminado juntos esta semana para dejarnos abrazar por Dios si no lo hemos podido sentir esta semana nos permitimos sentir el abrazo de Dios ahora Vamos a tratar de comenzar con el fin de semana anterior como lo pasamos con quién lo pasamos El domingo pasado vez tuvimos que tomar decisiones acerca de seguir a misa de forma presencial. Sino Decisiones de a dónde hacerlo Cómo hacerlo Con quién Con quién no Pensamos en La realidad en la que vivimos es que con estas pequeñas decisiones cuidamos la creación de Dios cuidamos a los demás a nuestros hermanos pensamos orar ese domingo, cómo lo hicimos, con quién lo hicimos. Pensamos como esta realidad en la que vivimos de pandemia, se vuelve también una oportunidad de encontrarnos con Dios. Que podemos pensar en todas las preocupaciones, en todos nuestros miedos y los miedos reales, pero Dios sigue saliendo a nuestro encuentro. ha encontrado en la vida de nuestro alrededor. Ha habido algo que nos enternezca esta semana, ha habido alguna persona en donde hayamos encontrado un buen momento. o algún espacio donde nos pudiéramos conectar con Dios o con los demás. Y vemos como esos espacios, si es era misa de manera virtual o presencial con su distancia, esas llamadas de teléfono, sus videos de familiares no son solo videos no son solo personas no son solo interacciones sino son formas en las que Dios colabora con el ser humano para construir su reino aquí en la tierra para hacer su voluntad aquí en la tierra pienso en esta semana como he sido yo también un instrumento de colaboración, un instrumento de amor, de encuentro, para los demás. Es muy fácil Pensar en las formas en las que me quedo corto Muy fácil pensar en todo lo que me falta En las formas en que tengo que hacerlo mejor Pero ahora valdría la pena revisar? Las formas en las que Me sale bien Que simplemente por existir, si he dado una sonrisa, he traído el amor a alguien más, si he dado de mi tiempo, si he compartido momentos, he puesto una gotita de agua a la obra de dios que si he orado con alguien en una misa virtual o presencial He sido parte del Cuerpo de Cristo. He sido una célula. Que si he abrazado o si he dejado de abrazar por cuidar a alguien en ese gesto de amor. Dios ha utilizado mis manos, mi corazón, mi ser, para construir su reino, el reino del amor. Esta semana... cómo he cuidado de la creación de la creación que Dios ha puesto a mi alrededor tomamos en cuenta que Cada ser con quien hemos interactuado es parte de esa creación de Dios. Y que en cada una de esas personas, con quien me he topado esta semana, He topado con Dios también, así que esta realidad tan bella en la que me encuentro que Dios se hace presente a los demás por medio de mí. Es algo que me permito sentir, por lo que me permito asombrarme. Trato de mirar a los ojos todas las personas que he encontrado en esta semana. ¿Dónde estaban? Y pienso cómo estaba Dios encontrándolos, encontrándolas por medio mío y al mismo tiempo. Dios me estaba encontrando a mí por medio suyo, Dios siendo equipo conmigo, con mis dones, con las cosas que sé hacer bien, con las cosas que tengo, encontrando a los demás. Y Dios Encontrándome en los demás. En sonrisas con amistades, en tiempo compartido. Pláticas en conversaciones en la naturaleza. Bien, en la obra de las manos de mis hermanos, pero como todo puede ser visto a través del prisma del amor. personas por medio de las cuales Dios se me hace presente ¿Cómo colaboré? Con la gracia de Dios. Dios es quien tiene la iniciativa. Pero si yo... No le digo que sí a Dios. Esa gracia no fluye. Dios es quien me ha dado mis dones. Dios me ha dado el existir. Dios me ha dado todo lo que soy y lo que tengo. yo utilizar esos dones permito que Dios haga la obra que desea hacer tomo unos momentos para Revisar cuáles son mis dones. ¿De qué forma Dios? me ha equipado para ir a los demás para cuidar de los demás a veces pensamos en los dones como en algo extraordinario algo grande los dones tipo Gandhi pero no Si de alguna forma he estado ahí para alguien, ahí hay un don que viene de Dios, que por un lado no puedo apropiarme de ellos, Por el otro, es mi decisión utilizarlos, desarrollarlos, compartirlos o guardarlos. Y le doy gracias a Dios. Por los dones, los regalos que me ha dado. Por el don de mi familia. Por el don del existir. Por el don de mi cuerpo. Por el don de mis amistades. Por el don de mi tiempo. Por el don de mi trabajo. Todo es don. Y qué bello poder colaborar con Dios poder tomar eso que me ha dado cuidarlo, desarrollarlo regarlo dejarlo crecer Además, esos dones al desarrollarlos tienden a ser las cosas que más disfrutamos. Y eso también es un regalo de Dios que nos motiva. Seguir, a seguir desarrollándolos, a seguir encontrándolo, a seguir llevándonos a los demás. Me veo a mí mismo, a mí misma, como un don de Dios. Permito maravillarme ante esta realidad de que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se interesa por mí y me invita a un plan que tiene para el mundo. Que me invita a regar con Él, a colaborar con Él, a trabajar con Él. A cansarme con Él. me permito maravillarme en esta semana. A que este Dios tan grande... En mi vida, me invite a ser aquí en la tierra su voluntad. como en el cielo también me lleno de gratitud por las personas en las que en esta semana han sido parte del plan de Dios para mí lleno de gratitud por todos aquellos que han utilizado sus dones para mi beneficio su tiempo para sacarme una sonrisa para compartir un momento para almorzar Ir. Pienso las personas que he acompañado y a los que me han acompañado a mí, y en todo esto veo que Dios hacía su obra. Y a su reino colaboraba con la libertad humana a veces tan frágil a veces tan corrompible pero que por dos mil años no ha dejado de hacer su obra terminando hablando con Dios en mis propias palabras y dejándome abrazar permitir un momento de un minuto de silencio, para permitirnos escuchar lo que Dios quiera decirnos y hablarle de nuestra propia palabra. Vamos despidiéndonos, dejándonos descansar en el abrazo de Dios. Gracias por este momento. Damos gracias a Dios por esta semana. en los demás en nosotros mismos en los dones que nos ha dado que no menospreciemos nuestros dones porque eso es menospreciar a Dios, que es quien los da. Y que tampoco nos apropiemos de estos dones sin reconocer quién es el que los da. No nos creamos que somos los autores. veamos como colaboradores. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor los bendiga. Yo le recomiendo que le quite el autoplay a YouTube y que se quede unos momentos anotando esta experiencia que ha pasado, permitiendo que esto que Dios ha estado haciendo tome raíz. Que el Señor los bendiga.